Hola, Hola. ahora sí. Lo que sí que vamos a cerrar es la puerta, por si acaso viene alguien. Bueno, buenos días a todos y todas a los que estáis aquí presencialmente y buenos días a las personas que nos están escuchando a través de los medios online. Eh, Veníamos a hacer la siguiente rueda de prensa porque en la pasada Comisión de Acción Social y Familia, eh, la semana pasada, el señor consejero Ángel Loren presentó dos expedientes en los cuales se informaba al Gobierno de la ciudad y, por lo tanto, a la oposición que estamos ahí representados, de la devolución de en torno a 850.000 euros al Gobierno de Aragón. Devolución por una inejecución, es decir, no haber gastado ese dinero para la finalidad otorgada. En este caso, para la prestación de servicios tan básicos como el servicio de ayuda a domicilio a personas que tienen una situación de dependencia y también una partida muy concreta para abono de eh, cuestiones de suficiencia energética. En concreto, la primera partida, y nos parece muy importante que esto eh, se sepa por parte de la ciudadanía, han sido 827.393 euros que traducidos en horas de atención a personas mayores son 41.800 horas. Para que os hagáis una idea, 4.800 horas, eh, si tuviéramos una media de dos horas por semana o cuatro horas por semana, significa una cantidad muy importante de personas mayores que ahora mismo están pendientes de ese servicio tan básico para desenvolverse en las tareas cotidianas. ...y las actividades básicas de la vida diaria. Vuelvo a decir, 41.800 horas de apoyos a personas mayores de nuestros barrios... ...que no lo han recibido por falta de agilidad y ineficacia en la gestión del Gobierno de PP Ciudadanos. Esta situación, a pesar de ser grave, porque creemos que Zaragoza no está como para devolver dinero... ...a otras administraciones, a pesar de ser grave, como decimos... No nos sorprende porque ya en el mes de febrero denunciamos en comisión la inejecución de 8.600 horas del servicio de ayuda a domicilio. 8.600 que correspondían a los meses de enero y febrero. Los otros 23.000 euros, 23.601 en concreto, corresponden a un programa muy específico del Gobierno de Aragón del IAS para ayudar en la suficiencia energética. Esto nos parece grave Dada la situación que nos hemos encontrado recientemente con la inflación que ha superado los dos dígitos y, sobre todo, por el problema de suministro y suficiencia energética de las familias. Y, lo como os decíamos, tenemos a un Gobierno de la ciudad que devuelve esta cuantía, 23.601 euros, por no ser capaz de ejecutarlo. Esto, unido además a las restricciones que nos comentan desde los centros municipales, está suponiendo, con datos que son del propio servicio y que el señor consejero Ángel Loren dio una rueda de prensa previa justamente a esa comisión, suponen que las ayudas de urgencia con el tema de pago de suministros hayan caído un 28% respecto al año 2019. Es muy importante el año 2019 porque es el año prepandemia. Nosotros como oposición responsable hemos tenido en cuenta lo que han sido los dos años pandémicos porque nos han cambiado la vida a todos. Pero si cogemos esa cifra de este año, del primer semestre, vemos que ha bajado en un 28%. No entendemos cómo puede ser que en este momento haya superávit en las arcas municipales, que permita que se devuelva ese dinero y que además estén poniendo pegas y trabas para que los ciudadanos puedan acudir a los servicios municipales correspondientes para sufragar estos gastos básicos. Como decíamos, para nosotros esto es una, una pésima gestión por parte del equipo de gobierno, pero que además también, como os decía al principio, no nos sorprende porque desde el comienzo de la legislatura nos hemos encontrado con que se ha incrementado y multiplicado por cuatro el presupuesto sin ejecutar. Desde el año 2019 ha pasado de 3,1 millones a 12,8 millones en el año 2021. De estos 12,8 millones hay que señalar que 2,2 millones son los correspondientes al servicio de domicilio, volvemos a decir un servicio de los mejor valorados y muy necesario para nuestras personas mayores, y 4,5 millones en ayudas de urgencia. 4,5 millones que, además, se han ido a pagar deuda y no a atender a las necesidades más básicas y perentorias de la ciudadanía zaragozana. Volvemos a decir que esto nos parece un hecho sin precedentes. Estamos acostumbrados a que el señor Lorén y el equipo de Gobierno… Eh, utilice esta política de dar una información de hacer de altavoz y de plantear que los presupuestos han sido los más sociales de la historia, pero luego están los hechos la ejecución presupuestaria y la realidad que lo que nos dice es que se inflan partidas, que luego se modifican que luego no se ejecutan y que al final terminan dándonos la razón porque el presupuesto final no se parece en nada al presupuesto original, es decir hay menos cuantía de la que se debería haber consignado. De hecho, el presupuesto de este año 2021, y vuelvo a decir que son datos contrastados con los servicios técnicos, es eh, mucho, muy, muy superior a los supuestos incrementos que se han hecho en este año del mismo. Es decir, vuelvo a repetir, modificaciones de crédito y en ejecuciones que hacen que esas partidas que se eh, establecen en ratios como 15 millones en ayudas de urgencia, en realidad, si descontamos lo no ejecutado, se quedan en 4,5 millones. Esto es un poco lo que os queríamos comentar. Volvemos a repetir que nos parece inaudito en una ciudad como la de Zaragoza con el presupuesto que actualmente estamos manejando y teniendo esa inyección económica del convenio con el Instituto de Aragones de Servicios Sociales que se ha labrado a lo largo de los años y que se dota haciendo un análisis de las necesidades es inaudito y de verdad que creemos que no tiene ninguna justificación que se haya devuelto en torno a 850.000 euros de todos y de todas, volvemos a decir, en partidas tan importantes como el servicio de ayuda a, domicilio a personas dependientes que podría haberse traducido en 41.800 horas y una partida tan importante como la de suficiencia energética, en torno a 23.000 euros que no se han ejecutado y que se han devuelto al Gobierno de Aragón. Esto era un poco lo que os queríamos comentar. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda. Muy bien. Pues muchas gracias. Y feliz verano.